con ustedes en vivo y a todo en color. En vivo y a todo color, así es. Y hoy, hoy vamos a hacer algo más, más especial. Vamos a, a hacerlo los viernes, Dios mediante, al menos ese plan, ese proyecto, todos los viernes queremos tomarlo para meditación, reflexión y oración. Y oración, amén. Así es. Y es la parte uno Porque es el, el, el primer viernes que lo estamos tomando Amén eh, Gloria al Señor Y pues somos sus amigos Sus amigos de, de siempre. siempre Así es, Elida Madrigal Y Rafael, Rafael Cavazos Y estamos contentos, estamos felices De poder estar aquí contigo Mi amado, mi amada Y esperando en el Señor Y confiando en el Señor De que eso Va a ser de ayuda y de bendición para tu vida. Amén, así sea. Hemos querido agarrar esta señor. plataforma, de, de esta cascada, preciosa que se ve. Donde también se oye el sonido del agua ahí. Eh, permítame un segundito nada más. A ver si lo pueden oír. Se oye rico, rico. Ahí se oye el agua donde está cayendo ahí de la cascada. Entonces, este, que esto nos sirva como, como un fondo Bendito, para es un poder estar aquí meditando, llorando, reflexionando. Imagínense que estamos ahí a la orilla de, de esa cascada. Pero que no estamos solos. Usted nos está acompañando. Sí, aleluya. Gloria al Señor. Y ahí estás tú también mi amada, tú también estás ahí mi amado Acompañándonos En esta meditación, reflexión y oración En esta primera parte Y Vamos a darles uno, Algunos pasajes bíblicos nada más Que nos van a ayudar Para poder tomar la reflexión Sí, claro, claro. Este, Por ejemplo aquí En Hebreos 11.1 nos dicen, es pues la fe, Ajá. la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, de no, lo se que ve. no se ve. Así Fíjate, es. Fíjate, en este momento tú no nos estás viendo físicamente, pero sí nos estás viendo a través Amén. de tu pantalla, de, de tu teléfono, tu, de tu tableta, de, de tu computadora. Y estás viendo lo que tenemos aquí. Y si nada más estás escuchando. Amén. Bueno, pues, imagínate, imagínate entonces lo que está aquí pasando. Amén, así, así es, eh, que la fe, pues, es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ahí nos dicen Romanos 10, 17. Así es. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer una primera oración, vamos a hacer tres, cuatro cinco y si tú quieres que también oremos por ti, uh -huh. pues, mándanos un, un, un texto, un... Un, un, escríbenos algo Ahí en, en la caja que está ahí Especial para eh, Poder escribir algo eh, Si estás en Facebook Pues eh, lo puedes hacer A través de eh, De la caja que está ahí eh, Escribe un, un comentario y Pues eh, te, te vamos a, a apoyar con la oración Si estás en Youtube Pues eh, pasa lo mismo eh, Ahí hay el espacio para que tú puedas escribir Y si estás en Twitter Pues también ahí hay un espacio Y en todas las páginas sociales Siempre hay un espacio sí, así es. Donde tú puedes mandarnos Un pequeño mensaje eh, y, y normalmente Siempre pongo ah, en, Ahí en, en YouTube eh, En la información que está ahí abajito Siempre está ahí puesto nuestro correo de hoy.oramos arroba gmail y tú nos puedes escribir. Entonces, este Amén. hazlo simplemente Glorias, hazlo, y con gusto lo vamos a hacer. Y por lo pronto nos vamos a la primera oración. Amén. Amén. Y voy a pedir a mi esposa que ella. Amén. Haga la primera Así oración es. de fe Amén Vamos a orar este, Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús Padre le alabamos, le glorificamos Dándole honra, gloria y alabanza sí, Padre, Gracias siempre. Padre Por su grande amor y su grande misericordia Gracias Señor Por la vida que nos da Por la salud Gracias Padre Por esta oportunidad que nos da Nuevamente en este día Señor de enviar su palabra, Señor. Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo Amado que usted, Señor, a, abra lo, los ojos, a, abra los oídos, abra la mente, abra los corazones de, de las personas que en este momento pudieran estar ya viendo y escuchando, Señor, este, este mensaje, Padre mío, porque necesitamos que la gente que la gente conozca y sepa que usted está con nosotros. Su poder no ha menguado. Es el Amén. mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Únicamente tenemos que estar bien puesta nuestra fe en usted porque... Usted vino a morir a la cruz del calvario Para venirnos a salvar De, de nuestros pecados Para venirnos a sanar y, y cualquier situación difícil Usted ahí está Únicamente Señor Es poner toda nuestra fe Y nuestra confianza en usted Padre Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto Delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el aprobio y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Ahí en Hebreos 12.2 nos habla. Y, y Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús. Que usted, Señor, toque con su mano de poder. A cualquier personita que en este momento esté viendo y escuchando, Señor. Este mensaje, Padre, que su mano de poder sea sobre él, sobre ella, Señor. Cualquier situación que esté pasando, Padre en el nombre de Jesús, toque que el poder de su Espíritu Santo vaya y pose y toque y sane, Padre pero la fe es bien importante que crea plenamente que usted lo hace, que ahí está usted, a través de su Espíritu Santo, y usted lo hace gracias Padre, por este tiempo que nos da, en el nombre de Cristo Jesús, Aleluya, Aleluya. Amén. Amén, Amén, Amén Amén Motivos para orar hay muchos. Hay muchos. Muchos. Están los motivos de salud. A veces una salud muy quebrantada. A veces un poco pasajera. Así es. Que con algo de medicamento puede ser más que suficiente. Y por sobre todo, si se ora, pues qué bueno, ¿verdad? Que use todo todos los medios. ¿Por qué más hay que, que orar? Nosotros solamente vamos a darle Pautas Ustedes saben mejor que nosotros Por la familia Por el esposo Por la esposa Por los hijos En estos últimos días Que han pasado Y que estamos todavía en ellos Estamos ahorita en el último día de esos días, así es. Porque mañana no sabemos qué va a pasar. ¿Cuánta muerte ha, ha habido? Gente que ha, ha desaparecido entre comillas, por ejemplo lo que pasó en Miami. Sí, sí, sí, tantas situaciones tan, tan Hay difíciles. Muchas personas allí todavía sepultadas en esos escombros. Sí, todavía no termina que no los han podido sacar todavía, y ya han pasado una semana completa. Las gentes que van en carretera, por ejemplo, allá en, mm. en la frontera de, de México con Estados Unidos, eh, pues están asesinando gente, nada más porque sí, sí, se ¿por les qué? ocurre o no sé qué pasa. El, el, el malo, el satanás anda suelto Como león rugiente uh -huh. que Viendo a quien va, va a devorar Y lo que pasa en las ciudades Aquí, allá y más allá Y sí, por sí, todos lados es, Esto es mundial Sí, sí, ahorita está Por donde quiera está igual la, la situación Todos son motivos de oración Todos esos motivos de oración Es definitivo y hemos querido que los viernes los hagamos de más oración. Amén. Así que vamos a poner a las víctimas, o sea, a los familiares de las víctimas de, de, de Miami y a los que están perdiendo la, la vida. O sea, los familiares, obviamente. Después ya no vamos a hacer nada porque ya perdieron la vida. Eh, los familiares de las personas que... Han perdido un ser querido en, en las carreteras Así es. en México. Padre, oh, cómo no darle honra, y gloria y alabanza. Alabamos su santo nombre. Entonces nos digo, nos dicen que santo todo Dios lo señor, que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibimos. Sí, señor. ¿Cómo no orar, sí, señor? señor? Cómo Yo no clamar a usted, Padre Santo. Precepto. Para que usted se muestre y se manifieste poderosamente. Mire cuántas familias sí, hay señor. ahorita allá en Miami. Allá en la Florida, señor. Sí, mi padre, sus preciosos. En ese señor. edificio que se cayeron. Ponemos a todas estas. Y que familias. ahí están todavía las personas sí, sepultadas señor. en esos escombros. Sí, señor. Pero ahí está la familia. Queriendo saber qué pasó con su familiar. Ya glorificado sea su nombre Algunos tuvieron la dicha de que saber Que estaban llamando por teléfono Pero después Se apagó esa voz Señor Oh mi Cristo maravilloso Cuánto nombre, dolor señor? hay ahorita en este momento En todas esas vidas Que Algún familiar está allí En estos escombros Que no los han podido rescatar sea con los hombres que están ahí trabajando. Sea con ellos, Señor. Fortalezcalos. Sí, Abran sus oídos, sí, señor, señor. A tal forma, a tal manera, que Así si hay alguien sea, todavía por ahí con vida, que puedan escucharlo. Sí, y que puedan que ser sea. rescatados. Y si no, Señor, al menos que puedan sacar sus cuerpos. Sí, señor. Porque hemos sabido que se han encontrado Piernas, brazos, manos, dedos Porque cuando hay una situación de esa naturaleza Puede pasar cualquier cosa Sí señor, así es padre Algunos posiblemente están bien mutilados Otros quizás están por ahí Entre los escombros, sus cuerpos todavía Sea con todos sus familiares, Señor. Sí, señor. Padre de Estás la, la paz. Sufriendo señor. la pérdida Él de ese es ser querido. El comportamiento espiritual, Padre Santo. Pero Padre Santo, en sí, esas sí, carreteras señor. de nuestro México, aquí en la frontera, o allá en la frontera, Señor. Sí, de Monterrey, a rey, a Reynoso, Esos criminales señor. que por placer, no sé por qué otra razón, lo hacen. Están asesinando gente. Pero todos sus familiares de esas personas están sufriendo. Sí, Señor. Y Padre Santo, las autoridades prácticamente impotentes para detener esta hora de crimen. Lo que le queremos pedir primeramente, Señor. Es por esos maleantes. Sí, señor. Para que se cambie sus no, mentes, Cristo, sus corazones. Toque sus vidas, padre. Y ellos puedan entender y, y que entiendan sí, y señor. comprendan que le necesitan a ustedes, Señor. Sí, mi Cristo. Para que dejen de hacer daño. Y que sí, las autoridades, Señor, cumplan con su deber de detener, no de asesinar, sino de detener. A esos maleantes Sí señor Pobreoso Y que nombre, estos maleantes señor. Puedan entender señor Que le necesitan también a usted Sí padre así es señor Me Y los familiares su nombre, señor Cuanto más señor Lo necesitan a usted Para que les dé Confianza, paz Tranquilidad Y que Esto señor Ya no siga cundiendo más Aleluya, así sea Padre. Pero también Señor Esas autoridades que están Al frente De esos lugares Para que se pueda detener esa violencia Señor Ponga sus mentes y sus corazones El verdadero anhelo Y el verdadero deseo sí, señor De que esto se tranquilice Y que vuelva la paz Cristo Solamente usted lo puede hacer Para padre. que cualquier persona que tenga que viajar Por motivo que sea Lo pueda realizar Con toda confianza y con toda sí, seguridad Sí señor Por eso queremos meditar Queremos reflexionar Y orar señor Para que usted ponga paz En el alma Y en los corazones de aquellos que están siendo afectados. Sí, Señor. Porque conlleva, sí, señor. señor, todos los familiares y amistades que están en torno de ellos. Cuando algo sucede, cuando algo pasa. Sí, mi Cristo, así Cuando es, esos señor. hombres, que sin ninguna compasión, asesinan. Mi Dios. Cambia esta situación en México. Cambia esta situación aquí también, Señor. Aleluya. Porque se cuánta gente que, aquí en Estados Unidos también, Señor, y en otros países, hay personas que se destrampan, como se dice vulgarmente, Señor, y empiezan a disparar. Sí, Señor. Y pueden ser con niños, pueden ser jóvenes. Pueden ser sí, adultos, señor. ancianos Y no respetan a nadie Padre Santo, ponga su mano de poder Toque esas vidas, Señor Sí, Señor, en el nombre de para Jesús Para que toda esa maldad desaparezca Porque sabemos de quién es parte de la maldad Del enemigo Que solamente sí, ha venido a hurtar, matar y destruir Sí, Señor Pero pues usted ha venido, Señor Para dar vida y vida en abundancia Aleluya. sí, Señor, así es, Por eso, estos malvados necesitan un toque especial suyo, Señor. Sí, Señor. Pero recordando ese pasaje de, del centurión, Señor. Sí, me cuando pensé. dijo Jesús, yo voy a sanar a tu, a tu sirviente. Sí, Señor. ¿Qué forma tan bonita le contesta a este hombre, a ese militar? Que yo soy hombre de... Habitación. No soy digno de que entres con mi techo. Solamente di la palabra Aleluya Y mi creado se Sí, señor Señor, solamente toque usted esas sí, mías Solamente, sí, señor Que están sí, haciendo tanto daño de Jesús Y toque a aquellos, señor, que están también enfermos Sí, padre Que están postrados Es su mano de poder, señor y Que su mano de... poderosa, señor ellos, Sí, señor Cambia, transforme en el poder y limpie todas Jesús, esas vidas, Señor. Cristo Jesús. En el por su nombre de Cristo sí, Jesús. Señora, así sea, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. amén. Amén. Amén. amén. Amén. Y amén. amén. Sea Vamos Señor. a continuar. No sé si tengas otro pasaje más por ahí, hija. ¿eh? Sí, eh, bueno, eh, únicamente ahí en, en Primera de, de Pedro. 1, 7 al 9, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, mm -hmm. gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. A quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Alabado Amén. y glorificado sea el nombre del Señor. Porque esa es precisamente la, la, la necesidad que, que, que hay en este mundo, que conozcan al Señor Jesucristo que esa fe la pueden obtener creyendo y confiando. Porque ahí nos dice en Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídanla de a Dios, y, así, el cual da a todos abundantemente y, y sin, sin reproche. reproche. Entonces, e, e, esa fe en el Señor tiene que ser bien arraigada y, y poder reprender, reprender en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, to, to, toda cosa del maligno es reprendida, atada y echada fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque no tiene parte ni suerte en sus hijos. Padre, gracias por su bendita palabra. Porque nuestra fe es sometida, es sometida como el oro a prueba. Aleluya. Para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esa fe... De, debemos de tenerla siempre para poder ayudar a las personas que, que, que están pasando por problemas, situaciones difíciles. Sí. Y, y con la autoridad que el Señor nos da, en el nombre de Jesús, lo hacemos. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Gracias, Amén. Señor, porque nada imposible hay para usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por su Amén. bendita palabra. Aleluya, amén Gloria al Señor Motivos hay más Muchos más motivos de oración Aleluya. Veíamos Gracias, y, y, y, y, y o, oíamos Unos comentarios Con respecto a, a, a las mentiras Y lo más tremendo es cuando un gobernante es quien las hace. Y se decía que cuando estaba Trump el mandato uh -huh. que había mentido infinidad de veces. Pero ahora en México como sucede también en Guatemala y como sucede también en en Venezuela y Como sucede también en, en Nicaragua Y en otras partes más No digamos China eh, Corea del Norte eh, Donde Se miente con tanta Con facilidad Así es Los mandatarios Que No se detienen para, para mentir pero el problema, en cierta forma, no está aquí es donde entra la, la reflexión. Ajá. Ellos hacen lo que nomás saben hacer. Pues sí. Pero eh, tú, como pueblo, ¿qué haces para contrarrestar eso? ¿Te crees todas esas mentiras? ¿No te puedes dar cuenta de, de que.? Cada vez que abre esos mandatarios sí. que abren en su boca no es más que para mentir. La falsedad que, que hay en ellos. Y con qué facilidad mienten una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y la gente se come todas esas mentiras. Mm -hmm. Mi amado, mi amada, se hace necesario. Se hace necesario. Que Dios haga un cambio también en nuestras vidas. Para poder poner A un alto. Así es. Ya no más mentiras. Ya no más errores. Ya no más fallas. Pero así también es. depende de nosotros, mi amado, mi amada. Depende de nosotros en lo particular, y en lo personal. Así es, así es. De cada uno. Porque cada uno de ellos hace lo que quiere Pero también nosotros podemos detenerlos en el nombre del Señor Sin tocarlos Sin maldecirlos Nada más de que es. Dios Tape sus bocas sí, mera, Para que mera. ya no hablen tanta mentira Y engañen al pueblo Que toquen sus vidas Fíjate cómo Dios Puede Obrar si tú y yo nos ponemos de acuerdo para que Dios obre en la vida de ellos. Amén, así es. Aquí también en Estados Unidos hace falta eso. En Canadá también hace falta eso. En México, en todo Centroamérica, en El, en el Salvador, en, en Guatemala, en, en, todo, en, en todo lo que es Centroamérica, en todo Sudamérica y en toda Europa y en toda África y en toda Asia y en todas partes así es no es de exclusividad de ningún país en particular pero nosotros los seres humanos somos los que podemos clamar al, al altísimo únicamente y pedir al Señor tranquilice a esta persona Que ya no mienta más. Que ya no engañe más. Y que haga su perfecta voluntad, Señor. Pero la suya, mi Dios, no la de él. O no la de ella, porque a veces son gobernantes mujeres. Así es. Tome en cuenta esto, mi amado. Esta reflexión sirva para Santo eso. eres. Para nosotros poder... Meditar, reflexionar y orar por toda esa necesidad que pudiera haber en nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestro entorno, ahí donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, en nuestro barrio, en nuestra propia familia. Así Busquemos es. a Dios. La escritura dice que. Busquemos a Dios nuestro que pueda ser hallado. Y Él está listo y dispuesto a escucharnos y a bendecirnos y lo buscamos. Por eso cuenta mucho lo que tú y yo hagamos a favor de los nuestros y de aquellos que están padeciendo o sufriendo en este momento y vamos a hacer su última es. oración para cerrar este capítulo de la parte 1 muy muy muy importante eh, muy importante sobre todas las cosas es uh -huh. la fe oh sí la claro. fe para, para poder la las montañas. a a, a pagar los, los dardos del, del maligno eh, or, orar con, con, con, con esa fe y esa confianza que solamente el Señor lo puede hacer. Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. será imposible. Ahí Mateo 17, 20. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en quién? En Dios, en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, y échate en el mar uh -huh. y no dudar en su corazón sino creyendo que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho Amén, así es Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y, y os y vendrá dentro. Mateo 11, 22 al 24 Entonces, Alabado y glorificado Ahí tiene la base bíblica, Señor. mi amado, mi amada para poder creer que está en nosotros, el eh, poder clamar al Altísimo y Eso hacer hace. una realidad. Los cambios y las transformaciones sí, de nuestras propias vidas, de nuestro propio entorno familiar, Todo, de, el, el entorno de nuestra ciudad, el entorno de nuestros países y hasta el último de la tierra. Amén, amén, así es. Así que vamos a orar. Aleluya. Padre, le adoramos y Al le bendecimos una vez Santo más. En ¿sí? nombre, Padre. Nos unimos, mi esposo Señor, en esta oración. Sí, mi Cristo. Gracias, Padre, por Sabiendo su de antemano palabra, señor, que señor, que todo lo que le pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir. Sí, señor. Oh mi Cristo. Pero, Señor, glorificado apresure los pasos de aquellos Creemos, hombres y mujeres, Señor, que están viendo y escuchando palabra, este material. Sí. Oh, para que ellos Cristo también, Señor, hagan la su parte nombre. suya que les, sí, les responde. Para que haya más, cambios más totales y radicales ustedes, y extraordinarios sí, en sí, nuestros sí, hogares, en sí, nuestras señor. familias, en nuestros pueblos, sí, en nuestras naciones. Unidos en fe. Y Padre Santo, sí, muéstrese, manifiéstese, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Para que ese cambio exista, todo, hecho toda una realidad. Y que venga que la paz, que venga la confianza y que venga la seguridad para en todo el mundo. Nombre, sí, señor. Padre Santo, vamos, Santo Cambie esos malos pensamientos de Aleluya. tantos Aleluya. mandatarios toque, toque, que hay que, que no hacen más que estar haciendo toque daño vidas, y mintiendo. Corazones. En el nombre de Jesús. Pero Señor, parte nada es imposible. De si se cambia esas vidas, Señor, se cambia Jura. esos corazones. Cúbranos, Padre, de tanta Y nos hacemos fuerza, Señor. Sí, señor. Todos los demás que estamos sí, viendo y escuchando y que, que podemos participar. unidos en un mismo sentir. Y en un para que con espíritu. ese mismo propósito sí, Usted haga sí, el cambio Cristo. en esas vidas, sí, Señor. Sí, Señor. Y Padre Santo. Oh, Padre, alabamos su nombre. Que toda la honra, que toda la gloria, que toda la alabanza su santo nombre, Padre, sea por usted, Padre porque Santo. Porque solo usted lo puede hacer, Padre mío. Gracias, Pide antemano señor. también señor pidiendo la sanidad sí señor sobre oh, esos niños señor. que están enfermos los es que tienen cáncer señor toque padre con su mano de poder vemos algunas escenas señor toque familias de aquí de algunos hospitales sí, en señor. Estados Unidos señor que se dedican a atender a las criaturas Santo eres. Sea con sus médicos. Oh, Señor. Pero en especial sea con sus niños, Señor. Sea con, sea con esas médicos, familias. Sí, señor. Que sufren por problemas de cáncer. Sí, Señor. Y otras enfermedades terminales. Ven, que su nombre, Padre. Sea con ellos, Señor. Sí, Señor. sea con, júbralos, con poder. Cúbralos con su mano de poder. Levántelos con esa gracia sí, suya, Señor. señor porque usted es un Dios que da vida. Aleluya. Y la da Bendito también en la abundancia Y Padre Santo Gracias, Donde quiera que haga falta ahorita palabra, Un toque señor. suyo Señor Déjalo Padre Santo en sí, esa señor. vida En esa persona toque con su En esa criatura Y que sea la sanidad Y que su nombre Señor Sea honrado y sea glorificado se usted, Por la gloria de su nombre sí, señor. Cristo En Cristo Jesús En nombre de Jesús aleluya. Por esa sangre aleluya Amén la Amén Gracias, amén. Padre, amén. por su grande amor y su grande misericordia. Ahora te voy a pedir solamente un favor: comparte este material con alguien que tú sepas que está pasando por una necesidad. Así es. Compártelo, simplemente nomás. Compártelo. Comparte, comparte. Y que la gloria del Señor sea sobre tu vida por haberlo compartido. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Y comparte, Bendiciones. sigue compartiendo.